Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 287. Tú eres mi única meta, Padre mío, solo tú. ¿A dónde querría ir sino al cielo? ¿Qué podría sustituir a la felicidad? ¿Qué regalo podría yo preferir? a la paz de Dios? ¿Qué tesoro querría buscar, hallar y conservar que pudiera compararse con mi identidad? ¿Cómo iba a preferir vivir con miedo que con amor? Tú eres mi meta, Padre mío. ¿Qué otra cosa aparte de ti podría desear? ¿Qué otro camino iba a desear recorrer? sino el que conduce a ti? ¿Y qué otra cosa sino tu recuerdo podría significar para mí el final de los sueños y de las sustituciones fútiles de la verdad? Tú eres mi única meta. Tu hijo desea ser como tú lo creaste. ¿De qué otra manera sino podría esperar ¿Reconocerá mi ser y volverme uno con mi identidad? Tú eres mi única meta, Padre mío. Solo tú. Amén.